Soy maestra de educación física y hace siete años que soy la directora de este centro. Este es mi undécimo curso aquí, en el Colegio Nuestra Señora de Fátima. Mi motivación para ser directora es un poco la necesidad que hay en el barrio, en el centro. Nosotros somos un colegio de atención educativa preferente, un CAEP, y tenemos una serie de circunstancias en el entorno. Eh, ...familias desestructuradas... Eh, ...niños con una serie de problemas... ...que realmente hace que, que... se necesite... ...que los maestros den mucho más... ...de... ...como en cualquier otro centro se da mucho... ...pero en este un poquito más porque hay que suplir... ...muchas carencias que tienen los niños dentro de la... ...dentro, dentro de la escuela y dentro también de la sociedad... ...entonces con estas incertidumbres y esta... ...decir jolín... ...esta inquietud ¿no?... Es decir jolín... ...estos niños tienen unas necesidades... ...y yo necesito cubrirlas... ...creemos que tenemos un claustro con muchísima ilusión con gente con ganas de trabajar es duro porque realmente aquí hacer grupos interactivos es cambiar la metodología eh, eh, dos maestros en el aula porque los apoyos se hacen todos dentro del aula hay una inclusión total porque tanto los PTEs como la compensatoria se hace dentro del aula, intentamos que no haya segregación del alumnado sino al contrario la, la máxima inclusión es lo que hemos visto que funciona y lo estamos llevando a cabo pero claro, es un poco de modificación del maestro de ...que ya no soy el que mando en la clase ¿no? ...sino que hay otra persona... Que, ...que se hace un trabajo colaborativo entre los maestros... ...y es fantástico porque es como... El ...tener siempre dos maestros dentro del aula ¿no?... ...estén o no estén, porque realmente... Eh, ...son clases que... Eh, ...que se llevan muy bien... ...y que estamos realmente... ...muy, muy contentos con esta, con esta forma de, de trabajar. Eh, mi proyecto de, de dirección... Fue el primero en el colegio eh, de colegios públicos que, que ya llevaba eh, implícito que era que íbamos a, a, eh, que éramos una comunidad de aprendizaje. Es el proyecto que engloba nuestro centro, el que nos da la identidad. Nosotros, además de ser un CAE, somos una comunidad de aprendizaje. Y eso es lo que más nos llena y lo que más hacemos por la mejor labor que, que, que hacemos aquí. Todo va encaminado a ser una comunidad de aprendizaje. ¿Qué es una comunidad de aprendizaje? <risa> una comunidad de aprendizaje es una transformación del entorno eh, y de la sociedad. ¿no? Eh, nosotros tenemos una, una serie de niños, eh, una serie de familias, una serie de voluntarios, una serie de, de personas que todo es maestro, todos englobamos en una comunidad y todos somos importantes. Se basan los siete principios dialógicos del aprendizaje. Eh, en estos principios eh, bueno, está la solidaridad, el sentido eh, eh, la inteligencia cultural, el diálogo igualitario, la, la igualdad de las diferencias, pero nosotros fundamentalmente de estos, de estos siete principios, el, los que más me gustan a mí y lo que creo que es importante no olvidarnos nunca es el, de, el diálogo igualitario. Porque no por ser maestros o ser la directora, nosotros tenemos la verdad, nosotros creemos en la validez de los argumentos y no en la validez del poder, con lo cual tenemos comisiones, nosotros nos formamos en comisiones, tenemos una serie de… estas comisiones son las que trabajan para mejorar la escuela… Y, y es importante que se le escuche, que todo el mundo tenga voz y que se le escuche a todo el mundo, tanto a los padres, a los voluntarios, porque puedan dar muchas ideas y hacer cosas que sean totalmente estupendas y llevarlas a cabo en el centro va a ser lo mejor. Entonces, eh, no, nos formamos por comisiones, como nos constituimos en comisiones, esta, tenemos las típicas que están en todos los centros, ¿no? la de biblioteca, la de TIC, pero luego tenemos las específicas que son de comunidad, como por ejemplo la, formación, eh, la, la Comisión de Voluntariado y Salud, que son las que se dedican a llevar... Eh, el, ...toda la parte de voluntariado que tiene que venir al centro... ...formarlos... ...para que luego ellos puedan ayudarnos dentro... ...de nuestras actividades que hacemos y nuestras experiencias... ...más comisiones, por ejemplo la comisión de aprendizaje... ...es la comisión eh, que por ejemplo nosotros... Eh, ...en un día a día normal del centro... Eh, ...recibimos a los niños con música... Eh, ...dependiendo de la estación del año... ...de las actividades que estamos teniendo... ...si vamos a tener carnaval, si hemos tenido navidades... ...y durante los cambios de clase... ...también se hace con música... ...porque es algo más relajante, más motivante... ...y no es un timbre estridente... ...que pueda hacer algo... Eh, ...algo incómodo en, en la estancia. Tenemos la comisión de formación de familiares... ...que es una de las que estamos más orgullosos... ...porque en esta comisión... ...lo que hacemos es... Mmm, eh, ...varios maestros, como muchísimas madres y padres... Eh, ...les damos formación a estas madres... ...como por ejemplo, alfabetización... ...tenemos muchas madres que, que desgraciadamente... ...no saben leer y escribir, se le hace alfabetización... Eh, ...tenemos también defensa personal, que tiene mucho éxito... ...tenemos la de informática... ...que se reúnen todos, eh, todos los miércoles eh, de 9 a 10 les gusta muchísimo a estas madres porque les da muchos recursos para, para meterse en internet, para eh, cosas que la, y la, la competencia digital realmente no la han tenido esta, <ríe> ni ellas ni nosotras claro, que nos estamos poniendo ¿no? pero ellas están quedando como una brecha digital bastante más por la falta de, de, de información de capacitación, entonces nosotros intentamos también tanto formar a, la, a, los a los niños como a las madres, luego también tenemos la, la comisión de, de infraestructura ...que hace que nuestro colegio esté bonito... ...hay madres que vienen a pintar, a, colo a colorear... Eh, mmm, ...colocan el, los patios, los, patios los, los pasillos... ...los decoran para que, que sea un ambiente muy agradable... ...intentamos que la escuela sea en todo lo posible... ...lo más agradable, tanto para los niños como para las madres... ...que tenemos una comisión importantísima... ...que es la, la comisión de mmm, convivencia... Eh, es importante tanto como colegio de atención educativa preferente como eh, comunidad de aprendizaje. ¿Vale? porque aquí intentamos desde la Comisión de Convivencia todos los, los problemas, eh, todas las faltas, las normas y tal desde se trabaja en el centro en general no solamente la comisión sino que se abre a todo el centro y a todos los padres para que las normas sean consensuadas por todos hemos tardado un año y algo en hacer una renovación de nuestro plan de convivencia pero ha salido, ha salido bien, yo creo que ha salido eh, fantástico porque ha sido algo elaborado entre, entre todos bueno de estos voluntarios tanto padres, madres, personas del barrio voluntarios de la universidad vienen a ayudarnos y entran dentro de las clases a, a ser voluntarios de un grupo en el que tienen que animar a esos niños a que hagan eh, las actividades no tienen que enseñar la enseñanza está para los maestros, ellos son los voluntarios los que animan y, y hacen que ellos estén atentos a la tarea que están haciendo, es muy interesante y vuelvo a decir que uno de los principios dialógicos eh, que creemos más importante es el de la solidaridad, esta solidaridad que nos muestran ellos a venir a ayudarnos y tanto la solidaridad de, solidaridad de base que se presta dentro de la, del mismo grupo entre que unos niños ayuden a otros. ...con lo cual es algo bastante interesante, muy bonito de ver... ...y miramos a todo el mundo que quiera, que estamos abiertos... ...a que vengan a, a verlo y a disfrutar con nosotros... Con esto aumentamos el rendimiento de nuestros alumnos, que es una de nuestras preocupaciones siempre más importantes. Que no vinieran a pasar a la escuela a pasar el tiempo, sino que ese tiempo tuviese contenido y que eso tuviese unos resultados que estos niños acabasen la escuela, la primaria pasase directamente a secundaria sin que sea un trauma y que lo máximo posible lleguen a la universidad. Desde que estamos convertidos en comunidades de aprendizaje, eh, hemos visto que se ha mejorado muchísimo todo lo que es el rendimiento, eh, por la parte objetiva que le toca a los institutos, de los niños nuestros que van, que van con un nivel bastante bueno y que siguen hacia arriba y pueden llegar hasta la universidad. Las tertulias literarias dialógicas. ...son muy bonitas, eh, llenan muchísimo... ...se trabaja, si empezamos por la parte curricular... ...se trabaja la expresión oral... Eh, ...la expresión de sentimientos... Eh, ...el conocimiento y tal... ...pero luego también... Eh, son importantes en la parte eh, en la parte de, eh, de la emoción, ¿no? eh, la lectura, eh, el decidir este, este, el tema que yo he elegido, lo expongo a los demás y digo por qué me ha gustado este párrafo que yo he elegido, porque lo, lo puedo llevar a mi vida, o por algo que me ha hecho gracia, o porque me ha entristecido, entonces eh, se trabaja de una manera fantástica y es leer los libros con muchísima más intensidad, con más recuerdo, como no solamente leerlo y al día siguiente ya se me ha olvidado, sino como reflexionas y reflexionas en, en conjunto y con otras personas eh, enriquece mucho más. Y a lo mejor algo que a ti había pasado por alto, pues eh, en ese momento ya no se pasa. Por ejemplo, desde que soy directora, siempre digo que lo que más hecho de menos son las tertulias porque me lo pasaba muy bien y, y tenías ese contacto con tus alumnos, con tu tutoría, que los conocías muchísimo mejor y creemos que es muy bonito, muy bonito hacerlo, muy bonito hacerlo. La gente que lo prueba está, está encantada. Porque en esa fase de sueños soñamos cómo queremos el colegio, queremos una escuela mejor, un colegio mejor y queremos... ...que todo el mundo participe... ...entonces hicimos buzones... ...que estuvo por todo el barrio... ...se hicieron llamadas... Eh, ...se hizo una gran fiesta... ...en la que todo el mundo soñó... ...que quería para este colegio... ...que era lo mejor para la educación... ...entonces se hizo luego al final... ...una, una fiesta final... ...que se hizo en la, en la plaza... ...de las 800 que es el barrio donde nosotros estamos... ...el barrio de Santa Gracia... Eh, ...en unas hojas recogimos... ...todos los sueños... ...todo luego lleva un proceso... ...de definir los sueños, de catalogarlo ...y después dárselo a cada una de las comisiones... ...para que cada, cada comisión... Eh, ...empezara a trabajar para conseguir esos sueños es muy bonito y la comunidad es fantástica, la gente se vuelca, eh, es darle la iniciativa a muchos padres, eh, tener la escuela abierta constantemente, siempre está, pero esos días mucho más porque es como algo, algo muy importante que creemos que, que tiene que llegar a todo el mundo y que se entere todo el mundo. Después está la, la toma de decisiones, que es decidir qué sueños se van a realizar, cuáles son posibles, cuáles no, eh, qué es lo que vamos a hacer, que, la, que, el, que el colegio eh, se transforme en comunidad de aprendizaje, ¿no? que diga yo quiero, yo tomo la decisión tanto los padres como los niños como los maestros en ser comunidad de aprendizaje, eso fue la primera vez hace siete años, eh, el año pasado fue el segundo sueño porque hay que renovarse, la gente cambia, los sueños cambian, entonces la sociedad cambia, entonces hay que renovarse. Y el año pasado fue el, el nuevo, la nueva fase de sueño y bueno, ahora tenemos tenemos Escolarium, nosotros estamos nosotros ya te digo que es un claustro bastante movido eh, somos parte también de la red de inteligencia emocional y desde Escolarium eh, llevamos ya varios años y fue una, una inquietud, una inquietud de que nosotros veíamos que nuestro alumnado, por las, por las características familiares, socioculturales y económicas bajas, no tienen un dispositivo ni un internet en casa como pueden tener otros niños ¿no? entonces que la brecha digital iba a ser demasiado grande a, a medida que se iban haciendo mayores. ¿no? Y creíamos que era importantísimo que, que desde la escuela le diésemos respuesta a, esta, a, a, este, a este recurso, porque es que realmente la, lo que queda de aquí para adelante es todo digital. La competencia digital tiene que estar desarrollada desde ya. Y entonces decidimos dar el paso con mucha reticencia, no decía Jolita, tal cual, y dijimos, venga, para adelante con todo el mundo y vamos a intentar eh, que Escolarium se lleve a cabo de verdad y que tengamos una... Mmm, eh, mmm, la posibilidad. De, tanto con los libros digitales como con la formación del profesorado para que tengamos más, más recursos y la verdad es que estamos teniendo buenos recursos es complicado ¿eh? porque tenemos muchísimos problemas de red se nos va muchas veces con las pantallas digitales no es suficiente, los dispositivos de los niños se nos estropean porque claro, los dispositivos de sus casas no tienen los dispositivos solamente están en el centro entonces, ¿qué hacemos? pues nada, eh, poniendo parches, colocando poniendo cables para que, para que funcione pero la verdad es que es muy laborioso, muy tal, pero estamos teniendo buenos resultados. Los niños realmente ya tienen muchísimos recursos, son capaces de buscar información, están metidos de lleno en lo que es la, la parte, la, la, la cultura digital y no tiene ya mmm, defectos centros, no tienen ese cisma, ¿no? esa, esa, esa brecha, porque ya estamos intentando nosotros que no se produzca. Los compañeros, bueno que se animen, que se animen porque eh, yo, de, de parte particular, de, de mi forma particular, siempre que me hablan de Escolarium, siempre creo que es importante eh, avanzar, que desde luego los libros digitales y el, la elaboración propia va a ser fundamental, de aquí a, a lo que nos queda de este universo, ya todo va a ser todo digital, la, tenemos que ir avanzando con la sociedad, la escuela no se puede quedar con la pizarra, tiene que ir avanzando y que se animen que a todo el mundo nos da miedo iniciar una cosa nueva, porque a todos, es más, eh, yo cuando entro en el ordenador, voy con mucho, ay madre, que no lo fastidie, que no lo fastidie, pero bueno, mmm, eso es interesante es que, que se haga de una manera mmm, tranquila, sencilla preguntando, formándose y que, que se nos abre esta posibilidad, vamos a, vamos a aprovecharla que es bueno para los niños y fundamentalmente creo que, que el fin de la educación y sobre todo eh, el propósito el, el, del maestro es lo mejor para los niños y darle lo que están viviendo en la, en la sociedad y en la actualidad y es esto, y nos tenemos que poner a su, a su altura porque ellos seguramente que dentro de unos años cuando tengan el instituto nos van a dar mil vueltas, pero ahora son pequeños y necesitamos que ya empiecen a tener unas herramientas útiles para poder seguir avanzando en su vida, que es lo que les va a tocar ahora toda la educación en la parte de...